Bueno mi gente estamos aquí nuevamente desde FL Studio, y vamos a ver cómo hacer Afrobeat Entonces los invito a que se estén suscribiendo a mi canal pues vamos a tener muchos ritmos Como drill, reggaetón, Afrobeat, hip hop, dancehall, electrónica guaracha y muchos otros por ahí por ahí se vienen muchos tutoriales y lo mejor es que van a tener la librería totalmente gratis mi gente como les gusta <risa> bueno estamos aquí en el Studio 20 verdad este es el que vamos a estar usando hasta que se quemen hasta que se queme mi gente <risa> a ver entonces el ritmo que vamos a estar haciendo va a estar en 103 BPM ¿sí? por aquí tenemos unos soniditos aquí está el bajo aquí tenemos unos string otro string, un piano Aquí tenemos como un pad. Otro piano. Aquí. Un clap. Una cabaza. Percusión. No puede faltar los Vocal Shop. Recuerde que van a estar encontrando la librería de Vocal Shop en el siguiente tutorial. Tengo un shaker. A ver cómo suena. ¡Ey! le da saborcito para llevar más. Las congas. esto es una percusión, listo, por aquí tenemos unas guitarritas de la librería looping medley que nos regalaron por ahí, totalmente gratis, las voy a estar compartiendo con ustedes para que las descarguen, y esto es así a ver hoy hoy vamos a estar en, creo que en re mayor re mayor si sí, vamos a estar en re mayor vamos en re mayor entonces tenemos este plugin se llama el dx7 es muy bueno lo tengo en demo no lo puedo cambiar pero vamos a estar usándolo y bueno, ya estoy un poco más mejorado de la gripita, pero no les aseguro nada ahorita estoy tosido. Entonces Tenemos esa marimba. ¿Ok? Esa marimba es muy buena, ¿sí? Re mayor. Do. Re mayor. Entonces, vamos a grabar esto. A ver, vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. Oh, qué pasó. Aquí. Dos, tres, cuatro. Eso. Oh. Vamos a cotizar esto aquí. Vamos al piano roll. Tan. Tan. Vamos a coger esa marimba Y lo que vamos a hacer es Que la vamos a exportar Y vamos a dejar el sample listo Para que se lo lleven Y lo puedan usar Pilerías, Samples Dimas African Marimba Samples Afrobe Listo, listo, ahí, ya. Ah, de una. Ahí lo tenemos. Vamos a abrir a Sample Dima, African Drums. Y mandamos al mixer, Y dice así: Hey, ahí yeah, Ok, entonces. Voy a cortar aquí porque vamos a hacer un intro. Vamos a buscar aquí el ring. se un intro aquí vamos a buscar este poner un poquito más oscuro y que no tenga tanto brillo y vamos a usar el gross Beat el crossbeat nos va a ayudar para hacer un side change, para que tenga un, un algo raro y le veamos un chorro Wow. Aquí vamos a dar un poco con el, ecualizarlo, el mm no el black boss hasta que se queme. Yeah. aquí vamos a hacer el cortecito para subir con los drums Vamos haciendo la Frobin, mi gente. Vamos a buscar aquí el vocal show que teníamos por ahí. Lo llevamos al mismo sin miedo. China. El patrón de patrón... Los vamos a poner mucho más oscuros usando el filter, el over filter que le Efectos, un ¿Sí efectico Si me entienden, un le va a dejar estar dejando las librerías por ahí, ya saben. Sin miedo, si ¿Sí? no recuerden que en el otro, bueno, en el otro vamos a hacer un poco de dance así que van a tener otras librerías nuevas. Otra vaina. en este tutorial, estamos usando un Arcade MIDI con FLA Studio, una emboss y un Audio P80 un par de audífonos, traster, simple nada del otro mundo entonces tenemos este efecto Uf, eso suena tremendo ahora vamos a buscar un efecto de subida Vamos al mísero. Muy largo este. Póntelo más más shoddy. Mucho más shorty. Vamos a buscar un corte. Entonces. Vamos a este corte aquí. Stress. Shh. Vamos a ver qué otro sonido tenemos por aquí. Vamos a meterle. Como llena eso. Va llenando, de a poquito va llenando. Y eso que quedamos apenas en el intro. Estamos en el piano roll, cuadramos volumen Y lo llevamos Y ahora vamos a buscar otro fills Y vamos a usar este clap Y lo vamos a usar como si fuera Un, un platillo Y vamos a meter re Hasta que se quede y el, le vamos a meter full full reverb también a la corte y ¿Sí? eso ¿Sí? y ahora vamos a ver, el kit que hace Ahí, Me Ahí. Marcando, marcando Ahí. Oiga mi gente, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Y van a tener buenas librerías y ya saben, control safe y guarden porque después ya se va la luz. todo so, suave. Sí aquí. el bajo Uh, Se escucharon eso. A y... Ese string es todo ahí. Ahí van comentando qué tal les parece un poco de Afrovín para variar. Vamos a meter un piano Un pianito Me acompañen ese hueito que hace por ahí por debajo bueno este plugin es súper gratis gratis y es bien viejo se llama tps mod y son type lo subió gratis hace un tiempo yo lo bajé entonces si quieren este plugin comenten comenten ahí dejen su comentario y hey, quiero el plugin tps módulo el de las trompetas y yo se lo paso Bueno, ahora vamos a buscar uno que le conteste. <risa> hacer es que vamos a mi miser... y igualizamos vamos a usar el es azul que haga unos acompañamientos entonces vamos a usar a ver, a ver qué hay por aquí pero este man se llama de S Casa Tsofón. entonces le damos al miser y lo vamos a envenenar un poquito como para que tomen un poquito de que les digo de le brillo la bota que se quemó aquí tenemos nuestro beat afrobeat full africano una vaina distinta para que lo disfruten tenemos mucho más cosas aquí por hacer pero ya eso cuestión de ustedes por ejemplo esto aquí muy importante otro vídeo recuerden que ahí voy a estar dejando en la descripción la librería suscríbanse este de video de Afro Studio Afrobeat cómo hacer afrobeat